El sector del poblado en Medellín, evaluada según las autoridades en 70 mil millones de pesos, fue capturado el ciudadano norteamericano y panameño Stanley Axel Peterson, quien tenía como fachada de su actividad en Colombia el sector inmobiliario y la inversión. Este narcotraficante, aprovechándose de sus nacionalidades, enviaba más de dos toneladas, toneladas de cocaína semanales hacia los Estados Unidos, y hacia Europa. También fueron capturados los ciudadanos mexicanos Omar Félix y Silvano Francisco Mariano, pertenecientes según las autoridades al cartel de Sinaloa y hacen parte de los 30 narcotraficantes más buscados de la DEA a nivel mundial. Vinieron a nuestro país con el objeto de realizar y coordinar acuerdos con organizaciones narcotraficantes colombianas con el fin de incursionar en la producción, venta y exportación de Fentanilo. El ministro de Defensa sostuvo que el operativo hace parte de una directriz para incrementar y reforzar la lucha contra el narcotráfico en el país. Contra los que denominamos los dueños del negocio, en una acción continuada, persistente, que implique no solo la afectación de la libertad de estas personas sino también la afectación de sus bienes. El director de la policía explicó que se trató de un operativo coordinado con autoridades antidrogas de otros países. A las diferentes agencias internacionales, principalmente a los Estados Unidos, a la Europol, a Interpol y por supuesto a nuestros aliados en Panamá, Ecuador y México. En total fueron 52 personas capturadas, de las cuales 34 son solicitadas en extradición. Se recuperaron 244 bienes avaluados en 482 mil millones de pesos y 4 toneladas de cocaína, avaluadas en 134 millones de dólares.